Asesino. de la colina por equipos.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 Está cargada, hijo. Tendrá que encontrar munición sobre la marcha. Váyase, jefe maestro. Aquí no puede hacer nada. Esos marines necesitan ayuda, jefe. Haz todo lo que puedas. Bien, a bailar. Ha llegado la caballería. Voy a entrar. Os envío un saludo. Ojo, lo siento. Equipo de combate en cubierta 7 uh. y 8. A la segunda posición defensiva. Agacha la cabeza. Recuerda que ahora somos dos aquí dentro. Ya. Lo siento por ellos. Vamos a buscarlos. A eso me refiero. Bien. En este lado no hay nadie. ¡Fuego! Disculpa. ¿Qué pasa? ¿Nos ha alcanzado algo? ¡Vamos! ¡pues a la luz! Oh. ¿Quién viene Estoy conmigo? Aquí. Cuidado, podría estar en cualquier parte No te escaparás Al trabajo, perra! Sí, sí. Están usando las esclusas de nuestras lanchas salvavidas para comprar su nave de abordaje Nosotros salimos y ellos entran muy listos ellos No veo nada de combate de reserva encubierta 5 a 9 a la segunda posición defensiva en sede inmediato a los puestos de evacuación. ¡Ven el embarcadero encima de nosotros! ¡Me han dado! ¡Fuego! Tripulación y personal de operaciones encubiertas 9 a 12, a los oh, puestos oh, oh, oh, de evacuación, ¡ya! ya. Thank you. Al resto de la tripulación y personal de operaciones a las lanchas salvavidas, retírense a los puestos de evacuación. A toda la tripulación acompañada, prepárense para abandonar la nave. Equipos de combate, combate. hagan frente a los intrusos hasta que el personal se haya ido. Buena suerte, que corto, corto. Alarma, con puertas cerrándose. Las cápsulas de salvamento están despegando, hay que darse prisa. Tenemos que usar los accesos de mantenimiento de la nave. Sigue el punto de navegación, te llevará a una salida. combate sierra víctor prepárense para evacuación, para evacuación. Parece que el pacto quería pillarte desprevenido. Personal de combate, retírense a la tercera posición defensiva. graves daños en la superestructura no sé cuánto más aguantará el Autun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 ¿Seguro que no quieres sentarte? Todo irá bien Si aún tuviera dedos, los cruzaría ¿Jefe? Jefe, ¿me oyes? Por fin ¿Estás bien? ¿Te puedes mover?